25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Universidad CEU Cardenal Herrera se suma a la iniciativa Spotlight para poner el foco en la lucha contra la violencia de las mujeres. Hola, somos Carla y Elena y estudiamos Publicidad. Bueno, hoy en la clase de Psicología del Consumidor hemos hecho una presentación sobre cómo poco a poco la sociedad avanza y los roles de género entre las parejas y los patrones tradicionales están poco a poco cambiando y estamos avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Hemos tratado el feminismo, que es un movimiento que está ayudando a que desaparezcan estas desigualdades y a, y a que hayan igualdad de condiciones tanto entre el hombre y la mujer como en la toma de decisiones de compra que es lo que eh, lo que estábamos tratando en el caso de hoy de marketing hola soy Félix y en nuestro clase de español hacemos una infografía sobre el maltrato que sufren las mujeres en eh, la asignatura de de al público eh, la profesora que hemos nos ha dado una charla sobre una la encargada en la ONU, que ha hecho básicamente es un recorrido por diferentes países que ha, que ha estado ahí y cómo se ve la violencia de género en esos países. Y una frase que destacaría yo de la charla es que aquellos que creen que la violencia contra la mujer eh, no son en centros sociales, sino que son hijos sanos del patriarcado. Hola, soy Yuli En las clases de español estamos haciendo una infografía ¿Cómo los médicos pueden ayudar a las mujeres que les maltratan? Bueno, pues nosotras somos Alejandra Fernón, y soy Patricia Salvador, estudiantes de segundo de periodismo y hemos eh, dado tanto en Ética para la Comunicación como en Reacción Periodística el caso de Ana Orantes, que marcó un antes y un después, en el tratamiento de los medios sobre la violencia a la mujer, que es muy importante saber cómo tratar estos temas para ayudar a, a todas las mujeres a salir adelante. Y Por otra parte, en teoría y técnica radiofónica, hemos hecho un programa de radio explícito sobre la violencia de, de género eh, donde explicamos la campaña de sensibilización que ha hecho el CEU con los carteles publicitarios y además cogemos declaraciones de ciertas personas que trabajan con mujeres maltratadas y que nos explican su día a día.